Hola chicos, bienvenidos una vez más a un nuevo video eh, Pues hoy voy a hacer este make -up Y pues vamos a comenzar Ok, pues para probarse voy a utilizar este corrector de elf. Nomás voy a aplicar poquito a poquito, no mucho Lo voy a difuminar con una esponjita Para este maquillaje voy a utilizar esta paleta de Huda Beauty y el corrector voy a utilizar esto, este de aquí. Este es el primer color que voy a utilizar. Este azulito se llama Ace. Lo voy a aplicar aquí. voy a aplicar a toquecitos y lo difumino. y ahí mismo con la misma brocha va a tomar este color que está aquí se llama crash S. aquí mismo Bueno, así a lo mejor se ve un poquito un loco ahorita, pero después se va a ver bien. Este color que está aquí? Se llama Mercury. Este lápiz lo voy a estar poniendo en la línea de agua de aquí de abajo. Sí. Ok, Voy a aplicar estas pestañas y sí, regreso. Ok, ya me puse las pestañas. Y dímela aquí abajo. Odio mis pestañas de abajo, también feas. Pero bueno, voy a aplicar este color que está aquí, este brilloso, unas esquinitas aquí de mi ojo. Y bueno pues así quedó este makeup. Que espero te haya gustado. Y si fue así por favor dame tu like. Y si eres nuevo por favor suscríbete. No te olvides de encender la campanita. Para que te notifique cada vez que yo suba un nuevo video.